¿Sabías que Puedes reforzar tu sistema inmunológico, neuronas y sangre a través de nuestro tratamiento a vitalidad total, que es de uso endovenoso, ideal para todos los órganos y tejidos. Vitamina C, Injectopaz. Contiene 7.5 gramos equivalente a 110 vasos de zumo de naranja. Combate la gripe, las alergias, el asma, bronquitis y problemas respiratorios. Aumenta la capacidad inmunológica, regula el colesterol, triglicéridos altos, recomendado para pre y postoperatorio, combate la depresión, diabetes, enfermedades reumáticas, pacientes con cáncer después de una quimioterapia o radioterapia. Cholo 2 Injectopas que es de uso endovenoso, reduce la inflamación del sistema hepatobiliar, aguda o crónica, promoviendo la regeneración del hígado, regulando y favoreciendo mejor el funcionamiento de la vesícula. PAS CONAL Ayuda con el insomnio, ansiedad, estrés e irritabilidad. Linf Drenador linfático, combate la celulitis, varices, reduce la grasa corporal, reduce las contracturas y dolores articulares. Porque la juventud va desde adentro y está en tus manos. Separa tu cita en llanar a salud y estética. En manos de profesionales de la salud te brindarán el mejor tratamiento.